los apresados son Carlos Manuel Gómez, de 30 años, y Smarling de Jesús, de 19, quienes, según un informe policial, la pareja se encontraba en dicho sector para vender a su hijo de apenas 6 meses por la suma de 10 mil pesos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 cada ciento kilo van a dar por diez mil pesos él él dijo que estaba para 10 mil pesos y que relajando le dijo ahí aló y que quería relajando dice no esos son roscones que tú tienes la cara no eso que fue eso. que me pasé como ahí por el hecho familiares se presentaron al tribunal de niños niñas y adolescentes donde se disputaron la custodia del menor mientras la fiscal señaló que el infante ha sido ubicado a un hogar provisional este la mujer salía a andar y dejaba el niño abandonado a cualquier hora, lo dejaba abandonado hasta de noche, salía en la mañana y regresaba al otro día. Que dejamos a disposición de alguien responsable en el día de ayer para poner hoy a disposición de CONANI y ubicar el niño en un hogar provisionalmente. ¿Por qué un hogar provisionalmente? Porque en el día de hoy se han apersonado sus familias, encaradadas, abuelas maternas, abuelas paternas, tías... Entonces nosotros procedemos donde ellos no manifiestan de que ellos desean tener el niño. En el plano nacional, un informe de 231 palabras entregado ayer por las autoridades de la policía y el Ministerio Público, con escasas novedades, dejó al descubierto un vacío con preguntas clave y sin respuestas sobre el intento de asesinato de David Ortiz, al no revelar el móvil del hecho ni la identidad del contratante del sombrío encargo criminal. El ataque contra Ortiz. Entra en la categoría delincuencial de sicariato, un término que ha estado fuera de los reportes oficiales hasta ahora emitidos. El atentado contra la vida de Luis Papi plantea un nuevo y comprometedor reto para la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Sistema de Justicia Nacional, pues tendrá que develar en forma convincente, sin dejar dudas, todo lo que envuelve un caso que ha estremecido a la comunidad internacional y a la nación dominicana. Ortiz ha sembrado frutos de solidaridad y extraordinarios ejemplos que han trascendido su patria. Las autoridades presumen que el atentado al ex pelotero de Grandes Ligas David Ortiz fue planificado por dos reclusos que guardan prisión en la cárcel de Asua. Se trata de José Eduardo Ciprián Lebrón y Carlos Rafael Álvarez, quienes fueron trasladados desde ese recinto carcelario hasta el destacamento Felicidad de los Mina, donde se encuentran los demás imputados en el caso. De acuerdo a lo que ha sido revelado por fuentes ligadas a la investigación, la policía tiene evidencias de que los reclusos participaron en la planificación del hecho. La hija del astro del deporte David Ortiz dijo que su padre no se ha quejado en ningún momento ni ha mostrado signos de lástima desde que fue ingresado a un centro médico luego de una herida de bala en un incidente ocurrido en Santo Domingo Este. Alexandria Ortiz compartió en su cuenta de Instagram que el Big Papi solo ha comido hielo en estos días y que hizo un comentario gracioso a pesar de su estado de salud. La adolescente dijo que su padre es una muestra de optimismo y que espera a que cuando alguien se sienta desesperanzado utilice el método de David. El reggaetonero Farruco fue sentenciado hoy a tres años de probatoria por el juez federal de Puerto Rico, Gustavo Helpi. La sentencia de Carlos Efrén Reyes Rosado, Nombre de pila del intérprete, ocurrió a horas de que la Fiscalía Federal solicitara 16 meses de cárcel en su contra. Antes de escuchar su sentencia, el cantante expresó que se siente totalmente arrepentido de lo que hizo. El magistrado destacó que el cantante no tiene antecedentes y que su oficial probatorio dijo que ha tenido una conducta ejemplar en el año que ha estado bajo fianza feliz por, por, por, por esa parte, agradecido con, pues, con mi representación legal, con los abogados por el que están haciendo su trabajo y también porque el juez ha sido súper flexible, me ha dejado trabajar y no lo puedo decir, estoy contento. ¿Te, ¿Te con sientes pero? tranquilo de que ya claro. finalmente se sabe que ese dinero no es procedente del narcotráfico? Que quizás esa era la preocupación de muchos. Fíjate, la, la, la preocupación es y certidumbre era que iban a hacer conmigo, porque a veces tú sabes que pues, bueno, a veces el prejuicio. La actriz mexicana Edith González, de 54 años, murió en la noche del miércoles... ...luego de una batalla de casi tres años contra el cáncer de ovario. Esta mañana en el programa Hoy de Televisa, la casa de Edith durante décadas... ...se confirmó el deceso de la actriz. Según informaron los presentadores de la emisión, González estaba hospitalizada... ...y anoche la familia decidió desconectarla de los aparatos que la mantenían con vida. En agosto de 2016...